Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Chicos pues el día de hoy los de EA nos dieron este, algunas noticias sobre la nueva temporada Así que ¿qué les parece eh, si antes de pensar con lo que traigo eh, planeado para el video Vamos a ver esas noticias Y es que más o menos como alrededor de mediodía eh, sacaron un tweet Donde nos decían ya que eh, la próxima temporada de FIFA Móvil 19 Va a dar inicio el 7 de noviembre y para aquellos usuarios de Android eh, Van a sacar una versión beta adelantada Así que qué les parece si vamos a ver esa información Y tenemos por acá en el blog oficial de eh, FIFA Mobile eh, Donde nos dice que eh, FIFA Mobile tendrá este, Lo que es una versión beta en Google Play Y este comenzará el día 11 de octubre eh, No hay una hora este definida Únicamente nos, nos avisan que va a salir el, el jueves 11 de octubre eh, ¿Qué es esto de la versión beta? Bueno, es una oportunidad para experimentar para probar e incluso proporcionar comentarios a los desarrolladores del juego en la versión beta van a tener la oportunidad de experimentar una pequeña parte de lo que será el fifa móvil 19 podremos construir lo que es un ultimate team eh, dominar partidas de 90 segundos en el modo de eh, ataque enfrentado participar en eventos y ganar jugadores élites cuando estará disponible esta versión beta bueno como se los mencioné hace un rato estará disponible a partir del 11 de octubre y durará hasta el primero de noviembre ¿Cómo van a poder acceder a él bueno a partir del 11 de octubre van a poder descargar la versión beta desde el portal de google play beta pero hay un punto importante que deben de tomar en cuenta chicos va a ser de acceso limitado por acá nos dice que tenemos un límite de capacidad para la versión beta y una vez que hemos llegado al límite los nuevos jugadores no podrán acceder a él así que eh, dicho esto Permanezcan atentos a los canales eh, oficiales de EA FIFA Mobile como lo es eh, en su cuenta de Twitter. Yo creo que ahí nos van a dar este, más información. Y por acá nos dan este, algunos puntos para considerar. Eh, como ya se lo mencioné, únicamente será para los eh, usuarios de Android. Eh, ya la nueva temporada que salga el 7 de noviembre este, ya va a salir tanto para Android y para iOS. Eh, no va a estar disponible para las personas que, eh, que son de China el progreso que hagan chicos, eh, todo lo que consigan jugadores de élite, eh, monedas, eh, este, eventos que lleguen a, a, a desbloquear eh, todo eso chicos que hagan en la versión beta, no lo podrán transferir a la nueva temporada de fifa Mobile 19 eh, es solamente una versión beta así que eh, cuando, cuando llegue el final de la versión beta el 1 de noviembre todo lo que hayan avanzado en esa versión beta lo van a perder así que eh, para que tengan eso mucho en cuenta y también consideren que eh, no todos los equipos eh, android van a poder jugar este, eh, la versión beta recuerden que hay un eh, mínimo de, de requerimientos que deben de, de, de reunir creo que es este alrededor de, de un giga de, de memoria así es chicos por acá están los requerimientos para android es tener por lo menos eh, un GB de memoria RAM y tener un procesador eh, quad core eh, con una velocidad de un gigahertz. Eh, ¿Cómo van a poder tener acceso? Bueno, como se lo dije hace un momento, eh, directamente en la Play Store van a tener este acceso a la versión beta O bien, eh, al parecer en el juego este, nos va a salir una de esos anuncios que, que a veces se nos aparecen en la, en la pantalla de inicio eh, El cual nos va a decir que ya está lista la versión beta Y yo creo que ahí van a indicar que en dado caso que queramos acceder a ella que, eh, Simplemente hagamos este, clic eh, ahí qué es lo que van a encontrar en la versión beta bueno como les dije hace un momento van a eh, poder crear lo que es un ultimate team eh, jugar lo que es ataque enfrentado jugar partidos 11 contra 11 chicos así como juego de habilidad y eventos esto es lo que me llama un poco la atención chicos pero no quiero este hacerme muchas ilusiones eh, ya que eh, he visto que eh, algunas personas hablan de estos partidos 11 contra 11 como un cambio en el ataque enfrentado. Pero eh, yo no lo veo así. Eh, yo más que nada creo que estos partidos de 11 contra 11 será lo que hemos estado eh, teniendo eh, en el actual FIFA en, en lo que son las, las campañas. Ya ven que en las campañas este, jugamos este, partidos completos eh, de 11 contra 11. Así que creo que no es tanto que vayamos a jugar este, un partido completo contra... Otro jugador en línea, pero pues igual vamos a esperar hasta que caiga la, la versión beta Y más que nada ya que tengamos el, el nuevo FIFA móvil 19 para ver este qué es lo que es esto de eh, partidos de 11 contra 11 Bueno chicos, este por acá este en la descripción de este video les voy a estar dejando los links de estas tres páginas Para que eh, ustedes accesen a ellas y vean toda la información porque este, ahora lo que le quiero mostrar en el video este, es eh, el forje de estrellas chicos este, Tengo demasiados este, puntos de polvo lunar y de potencia de estrella Antes de pasar a, este, a verlos vamos a, a, a, vamos a ver qué recompensa este, se me viene con el astronauta encontrado Espero que ahora sí pueda eh, mostrarles algún maestro Vamos a ver si vienen aquí los, eh, los puntos para rango okay. eh, Otro punto para rango de centrocampista Otro punto para rango de defensa otro más para delantero Y se viene, vaya, ven bueno, Este jugador de Cities eh, eh, Ya me ha salido varias veces Parece que es el que constantemente nos sale a todos Pero pues bueno Vamos a pasar entonces para acá chicos a lo que es la forja de estrellas Y les voy a mostrar que tengo 671 puntos de polvo lunar chicos Y tengo 1014 puntos de potencia de estrella para realizar este, las combinaciones este, de mayor GRL Así que ¿qué les parece, empezamos primero con la de GRL 93 Vamos a, a dar ahí 75 puntos de polvo lunar Luego eh, vamos a, a dar la, el nivel de potencia 6 eh, de estrella Y nos vamos rápidamente por el jugador chicos Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que este, únicamente les voy a mostrar las 6 combinaciones de GRL más alto ya las otras este, se los voy a enseñar este eh, resumido eh, Consigo a un eh, jugador 93, un mediocampista eh, defensivo Muy bien, quise hacer estas combinaciones de GR93 y 96 chicos Porque eh, quiero eh, seguir subiendo de GRL Así que vamos por la segunda chicos, otros 75 puntos de polvo lunar Y escogemos nuevamente el nivel 6 de potencia de estrella Y nos vamos rápidamente por el segundo jugador de GR93 chicos, así que Vámonos para allá, vamos a ver ahora a quién consigo Ya conseguí a un mediocampista Bueno, se viene un portero a Rizivalaga. Muy bien, perfecto Vámonos ahora chicos por la tercera combinación De grl 93, otros 75 puntos De polvo lunar Y nuevamente pues escogemos el nivel 6 De potencia de estrella chicos Para este, eh, agarrar a otro jugador Con esa combinación y obtener Más eh, puntos de pretemporada muy bien, rápidamente por el jugador chicos Vamos a ver ahora a quién logro sacar Ya saqué a Arcebalaga Y saqué al mediocampista defensivo Vamos a ver ahora quién se viene Bien, pues se viene Jorquiño Otro mediocampista defensivo, muy bien Eso me va a servir bastante porque tengo algunos este, jugadores de eh, mediocampistas Que quiero eh, subir de GRL Así que ahora chicos, vámonos por la combinación de GRL 96 Se van 125 puntos de polvo lunar y lo vamos a hacer igual con el nivel 6 de potencia de estrella, chicos. Para obtener este a un jugador de eh, GR96. Así que vámonos rápidamente a entregarlos. Y pues a ver qué jugador le llevo a conseguir. Así que eh, acá tenemos delantero, tenemos mediocampistas. Y tenemos este a un defensivo. Así que cualquiera de los tres me va a servir. Ya que tengo jugadores este, para uh, subir de rango en esas posiciones. Así que vamos a ver a quién me toca. Bien, pues se viene Fabiño, Otro mediocampista defensivo Ok, vamos Vamos ahora por el siguiente, chicos Otra combinación más de GR96 Otros 125 puntos de polvo lunar Y lo combinamos con el nivel 6 de potencia de estrella, chicos Espero que se venga de una posición diferente Ya que este, pues, he estado consiguiendo este, varios jugadores este, centrocampistas Vamos a ver si se viene ese Joao Cancelo Ok, se va a venir Gerson Martens, bien, un, un, este, un jugador atacante, ok, perfecto Eso también me va a este, ayudar bastante porque también tengo eh, a dos jugadores ahí este, delanteros que quiero subir de GRL eh, Chicos, es el segundo, ¿verdad? Sí, el segundo, ok, sí, el segundo Vamos ahora por el tercer jugador este, de gr 96, chicos, otros 125 puntos de polvo lunar Y también lo vamos a combinar este con el nivel 6 de potencia de estrella y pues a ver ahora, a ver qué jugador logro conseguir, chicos. Así que vamos por él. Vamos a, a, ver, a ver cuál se viene. Bien, se viene nuevamente Gelson Martins. Ok, muy bien. Ok, chicos. este No sé si mostrarles o no este, los siguientes combinaciones. Déjame ver cuánto va de, de tiempo. Uy, no, chicos. No, no, no. Ya sé. Ya se alargó bastante el video. Vamos nada más a este a lo que es mi equipo para ver este... Eh, Cuántos rangos voy a poder subir en el siguiente video chicos Así que vámonos rápidamente, nomás para mostrárselos Ok, este, defensivo eh, a ver, vamos a ver Defensivo tuve alguno No, defensivo no me salió ninguno Estoy en la búsqueda de un jugador De grl 96 Lo que sí me salieron bastante fueron los Este, eh, mediocampistas Así que, vamos a ver por acá A, a ver a este Jame Rodríguez A ver cuántos Este, podemos llegar a, a subir bueno, este, le puedo dar una subida de rango a este Jaime Rodríguez y probablemente entrenar a este a otro jugador a, para llevarle un GRL 97. Y le podría dar este, dos subidas de rangos, muy bien. Y vámonos a ver este, eh, a, a mis atacantes. Vamos a ver este Aguaveñán. Me salieron dos cartas de Kelson Martens, así que estaría eh, en espera de un jugador con GRL básico 92 para poder aprovechar es, esa carta. Y dale eh, probablemente dos subidas de rango a, a Guaveñán Y obtuve la carta de Arrizabalaga De Arrizabalaga, perdón Que la voy a poder usar en este yachín Nada más déjenme ver a ver si reúno requisitos Bueno, tendría que entrenar a algún portero para llevarlo hasta aquí era el 97 No sé si lo vaya este, a hacer o no chicos Pero bueno, ya eso lo voy a dejar pendiente en el siguiente video bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado y más que nada que les sirva la información para eh, la siguiente temporada y para que prueben la versión beta de FIFA Mobile 19. Si así fue, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.